Hola, me llamo Vicente Albert, estudio Ciencias Sociales, Sociología, Economía, Política y Psicología Social. Lo hago motivado por necesidad propia de encontrar mi bienestar, o por lo menos evitar el dolor. En un momento de mi vida me sentí mal y me pregunté qué estaba pasando. Mis decisiones tienen que ver con la felicidad de mis padres, de mi familia, de mis amigos, los problemas de mi trabajo o lo que ocurre en mi ciudad. Soy una persona, pero también pertenezco a conjuntos de personas y lo que pasa dentro de esos grupos tiene influencia en mi vida. Estoy vinculado a otros, soy socio de otros, dependo de otros para estar bien. Los demás influyen en mi bienestar. Me interesa qué es una sociedad y cómo funciona. Te invito a estudiar conmigo cómo ser feliz dentro de los grupos a los que pertenecemos.